le dijo que tenía que ir a hospedarse en su casa era inimaginable que un profeta de Dios se fuera a cenar y pasar la noche en la casa del hombre más despreciable y despreciado del pueblo así Jesús consigue lo que había venido a hacer a este mundo y dice hoy ha llegado la salvación a esta casa porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido los demás excomulgan a saqueo, Jesús va a comer con él. Seguramente sucedió varias cosas en aquella sobremesa. Si ayer Jesús devolvió la vista a un ciego, hoy devuelve la paz a una persona de vida corrupta. La reacción de saqueo impresiona, da la humildad de su fortuna a los pobres y de devolver cuatro veces más al que había robado. El relato no habla ni de conversión ni de arrepentimiento, al Evangelio no le interesan los sentimientos, le interesan los hechos. Jesús quiere para nosotros una vida nueva en la que los valores del amor y la justicia pueden ser vividos. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo.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 La salvación y con ellos la amistad con Dios se realiza en el momento en que nosotros decidimos iniciar un camino de encuentro con Dios y con los demás. En el momento en que nos damos cuenta que nuestra vida puede ser mucho mejor y más feliz de lo que ya es. No tengamos temor de acercarnos a Dios. sé que nos enseña que Dios es misericordioso, que él quiere entrar en nuestra casa, abramosle la, las puertas. Y cómo actuamos nosotros, actuamos como saqueo. Deberíamos ser capaces de conceder un margen de confianza a todos, como hacía Jesús. Deberíamos hacer fácil la rehabilitación de las personas que han tenido momentos malos en su vida, sabiendo descubrir que por debajo de una posible mala fama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 ¿O como los fariseos intransigentes ante las faltas de los demás? Si Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, ¿quién somos nosotros para rechazar a los demás? Jesús le dice, hoy voy a comer en tu casa. Hoy ha sido la salvación en esta casa. Cada vez que celebramos la Eucaristía y comulgamos, recibimos la visita del Señor.